Bien, bien, ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que está sonando en las redes? Bueno, eh, tenemos Aparte más... de tu primo eh, ¿Aparte de mí qué? De tu primo César, César necesita. tú le dices no, no me lo... Digo yo no, tú no me ves. Lo... Bueno, hoy sabes que todo el mundo está hablando sobre la torre de Tiemar Vamos a ver más informaciones un Ah, poquito sí, sí. El hay, hay problemas en ¿eh? esa torre eh, ¿eh? Del incendio, pero Hoy tengamos dos informaciones que han dado mucho que hablar En las redes sociales de nosotros Y sobre una actividad que hay hoy en la noche Muy importante ¿Qué actividad de la noche? Ah, una actividad del premio Skit. Vamos entonces con las redes y Génesis. Bueno, eh, como siempre, trayendo todas las informaciones importantes y todo lo relevante de nuestras redes sociales de Telenor con dos, eh, las personas pueden seguirnos a través de Instagram y también suscribirse por nuestro canal de YouTube. Quiero mandar un saludo a Jevito TV del Instagram Jevito TV, que está siempre en sintonía. Hoy en la en la noche habrá una actividad sumamente importante en Cascana. Eh, donde los premios hit del canal HTV eh, Nosotros fuimos invitados Vamos a traer mañana varias entrevistas Sobre todo lo que va a pasar Hoy en esa rueda de prensa Tengo confirmado que estarán artistas Ya están aquí en el país El comediante de Miami Marco, que tiene más de 15 creo que 15 o 10 millones de seguidores en Instagram, estará Luisa Fernanda W, que es muy famosa en Instagram, y también estará Pipe Bueno. Así que esperen, vamos a ver si podremos conseguir entrevistas con esas personas eh, sumamente reconocidas y... Más personas que, van, que nos van a confirmar ya cuando nosotros lleguemos allá al evento y eso será hoy. Mañana traeré todo lo que pasará allá, todas las entrevistas importantes y pueden seguirnos a través de la página telenor.com.do y nuestro canal de YouTube donde voy a subir todas esas entrevistas una por una. Bueno, vamos con la, una de las informaciones más populares y fue la, la reacción de Santiago Matías luego que las personas en las redes sociales Comenzaron a hablar sobre el cuestionamiento de, de él y de la, del mundo musical, sobre lo que está sucediendo con el caso de César, pero Santiago Matías se defiende, dice que los que lo conocen saben que su patrimonio económico ha sido ascendente, que ha subido desde abajo. Todo el que conoce, no solamente yo porque tengo una.. lo conozco a él y sino todo el que es del mundo urbano, que podemos seguir esa carrera, sabemos que a los folk Music empezó como una página y como manejador y trabajaba con un vaqueró. Y ha subido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que las personas ahora en otro tipo de mundo sienten la presencia de Santiago Matías. Pero Santiago Matías, todo el que lo conoce sabe que su, su plataforma, alofoquemusic.net, tiene muchísimo tiempo y es muy rentable. Y todos saben lo, lo que él genera económicamente. Nadie, nadie puede meter la mano por nadie. No, no, no estamos defendiéndolo, pero... Eh, sobre lo que él dijo, todo el mundo, el que conoce en ese mundo, sabe que es así. Vamos con la siguiente información, y fue una publicación Hecha por nuestra amiga presidenta O no sé si es, es presidenta No sé si todavía está en el cartón Nuestra amiga Emily Bardera, Para el listín diario Donde ella da un análisis De todo lo que está sucediendo Con las producciones de televisión También todo lo que pasa De, la, de los programas que se han movido Programas que tienen un gran rating Programas que, te, que tenían un gran rating Que tenían una gran producción costosa Y se han movido Porque la televisión lamentablemente ha cambiado Ha cambiado la televisión Ha cambiado el formato Ha cambiado la forma de, de hacer televisión y producciones grandes, costosas Que a veces no conectan con el público Han tenido o que abandonarla O moverse a los fines de semana Y en ese, y en ese caso pasó con lo de Hochi También Milagro, eh, Milagro, perdón, Milagro, no, Milagro Germán eh, que, que han sido movidas del los horarios que tenían Por ser un, un programa con un mayor rating Pero han bajado por la forma en que han comunicado. O sea, la televisión ha cambiado mucho. Así que esas son las informaciones más importantes de nuestro portal Telenor y de nuestro Instagram. Así que síganos en nuestras cuentas, en nuestro Instagram, en nuestro YouTube y también en nuestro Facebook, donde subiremos este mismo video. Así que gracias.